En el tutorial número 2 de Aranzadi Westlow vamos a tratar la búsqueda de legislación y jurisprudencia de una norma. En el menú principal pulsamos sobre legislación y nos aparece una pantalla con diferentes parámetros para buscar la norma deseada. En función de la información de la que dispongamos se utilizará el parámetro más adecuado. Por ejemplo, imaginemos que queremos buscar normativa sobre el IRPF. En título escribimos impuesto renta a personas físicas. y pulsamos en Buscar. En el área izquierda podemos filtrar la búsqueda por ámbito o área del derecho. El color de la bandera que aparece al comienzo de cada norma nos proporciona información sobre la vigencia de la misma. Así, el color verde significa disposición vigente y el rojo disposición derogada. Pinchamos sobre el enlace de la ley del IRPF 35 2006. A la izquierda nos aparece un menú. En Sumario podemos ver el índice de la norma, donde podremos pinchar sobre el artículo que estemos buscando para su visualización. En Análisis podemos ver la historia de la norma. Por ejemplo, para ver últimas modificaciones, pinchamos en Normativa que ha afectado a esta norma. Además, podemos buscar Bibliografía, esto es, documentos relacionados con la norma voces y rectificaciones de la norma seleccionada. En la última pestaña del menú de la izquierda, podemos ver las diferentes versiones de la norma, ordenadas cronológicamente, empezando por la más reciente. Si pulsamos sobre Ver cambios, podríamos visualizar los cambios concretos que se introdujeron en esa modificación, y si pulsamos sobre la fecha de vigencia, veríamos la redacción completa. Si existiese una nueva norma aprobada con entrada en vigor en el futuro, podríamos ver la redacción futura de la norma, tanto su texto como los cambios que se van a producir. Por ejemplo, si hubiésemos buscado esta norma antes de la entrada en vigor de su última actualización, nos aparecería la siguiente pantalla. Si pulsásemos sobre Ver cambios, podríamos ver los concretos cambios que se van a producir en la normativa. O si pulsásemos sobre la fecha, veríamos la redacción futura de la normativa completa y no solo los cambios introducidos. Como ya se ha indicado, en sumario podemos elegir el artículo que nos interese. Por ejemplo, vayamos a los artículos 22 y 23 de la ley del IRPF. A la izquierda de los artículos podemos ver diferentes iconos. Si posicionamos el ratón sobre ellos, podemos ver para qué sirven. Ver jurisprudencia relacionada con este apartado. Ver bibliografía relacionada con este apartado. Notas. Notas de vigencia. Y ver las distintas redacciones que ha tenido este apartado. Ahora vamos a buscar jurisprudencia de una norma. Para ello, volvemos al menú de legislación. En el apartado derecho, pinchamos sobre Buscar jurisprudencia sobre una norma. Escribimos la norma sobre la que queremos buscar jurisprudencia, por ejemplo, Código Civil. Y pulsamos en Buscar, ahora en Ver sumario. Y vemos el índice de la norma, donde podemos ir desglosando hasta encontrar el artículo que nos interese. Por ejemplo, busquemos el artículo 73 sobre nulidad del matrimonio. Y pinchamos en buscar y así nos aparece la jurisprudencia sobre esa concreta norma. Cuando hayamos terminado nuestra búsqueda tenemos que pulsar salir. En el tutorial número 3 sobre Aranzadi y Westlow podrás aprender a buscar jurisprudencia sobre un tema.